Estamos aquí en el plano extremo Vamos a seguir por donde dejamos la última vez A ver eh, Tengo por aquí eh, Tengo por aquí las tres manzanas Y esta poción que es la que vamos a utilizar Para separar a los diferentes A los diferentes bichos Ahí estoy viendo un zombie que va a ser Mi... Ven, ven, ven por aquí, por aquí Ese slime Está como empujando ¿Puedes coger objetos? Coge eso Coge esto Tío, ¿puedes o no puedes? No puedes, vale Entonces, entra Vale Y vente aquí Ahí, ahí, ahí no métele a los estos uh, vale, me va aquí <coughs> Aquí no me verán Vale, vamos a esperar ¿Es A ver si el zombie le pega a, a.. Sí, sí, estaba yendo por ello, estaba yendo por ellos O sea, yo soy muy. Vale Vamos a hacer este truco. Me sigue viendo tío, como me ves. Ese arquero se va a cargar al... Se va a cargar al golem. Sería súper gracioso la verdad. Oye. También pega a los aldeanos. Que yo. ¿Necesito cristal acaso para que le pegue o qué? No, comprendo ¿Eso que tiene en la mano? Ah, ese se ha cogido el nervio. La máquina. Hostia, pégale. No, a mí no, a mí no, a mí no. Pégale a él, pégale a él. Vive, leche, yo. Tácale, No, tío, no. A mí no. Y apunta a ellos Hostia Tan complicado, tío Me queda aquí Necesito agua Coge de mi agua infinita Que por cierto la podría agrandar Ya que estamos voy a agrandar mi agua infinita Métele, métele. Fíjate lo que también tiene un flechazo. Eso es hostia. Y sí, los esqueletos se creen los más guays del mundo, tío. Ah, pues agua infinita. Habrá transformado ya. Tío, eres un puto inútil, Kille. El otro esqueleto no se ha cargado un algónimo. A ver. Me voy a subir aquí arriba del todo. Para que el zombie no me targue a mí. Oh, los tiene, los tiene, los tiene. Los tiene, los tiene, los tiene. Los tiene, qué grande, qué grande. ¿eh? A ver, ve, ve, ve, ve, ve. Ve, ve. estoy, No estoy, no estoy, no estoy. No estoy, tío, no estoy. Tengo que.. Con no, la inteligencia esta, tío. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que tienes al, al detrás a otros, hermano. Y yo.. Te lo juro. Estos zombies son normal. Te das cuenta. Capullo que son estos. ¿Te lo tengo que encerrar o qué? Que eres un puto máquina, eh Eres un máquina, tío Aquí, tío, verles, verles, verles. Este hombre es un máquina Este hombre es una maldita máquina De no matar Porque no estás haciendo el puto huevo, hermano Venga a ver, demuéstrame qué haces. Ahora, te he dado más Más espacio para que puedas atacar a los zombies. Y después me lo tengo que cargar, eh. El zombie, tío. Hacerme un hacha ya. <coughs> tengo hacha. Sí, si tengo hacha. Me tengo una nueva. Y ya estaría. ¿Qué has targueado ahora, tío? Eres hostia, este zombie es normal. Se va a hacer de día y el zombie no la va met... a haber metido ni una hostia a, a los bichos. Voy a meterte un compañero, tío. Que son muchos. Cojones? Son muchos, tío. Muchos candidat... Hay muchos candidatos, tío. Que pueden comerse esos, esos aldeanos. Te dio la oportunidad a ti y no. Yo solo. <tose> Ay, Ahora les voy a tirar a todos estos lava, eh. Como se pongan tantos también. Vamos a ver. Tacales. Tacales. Venga, tío. No me ves, tío. No me puto ves. ¿Qué está haciendo, tío? ¿Por qué no ataca, tío? Voy a correr mucho Para dejar que pase El primer zombie que pase por aquí Su puta madre Ha pasado Han pasado más de los que yo quería Por lo menos no pueden escapar. Ah, me cago en la bota, tío. Oh, esa ha sido una jugada bastante buena. A ver, ¿cuál es la idea? La idea es que por ahí no puede pasar ningún bicho, por lo tanto. A ver, tú, tú aquí no sé qué haces. este ya es un puto inútil lo hemos comprobado y también hemos comprobado como un creeper también puto inútil se ha cargado parte de mi construcción increíble y espectacular al mismo tiempo me he quedado sin espada Solo tengo esto. <ríe> a ver. Este es el que va a quedar, ¿no? Tú que te has quedado. Que va full. full oro, el nota. Ha soltado una patata. Vale, cogemos todo esto. Vamos a reconstruir esto. Me parece muy feo. Deja esto así. O sea, no tengo tierra para arreglarlo. No, ya irá por tierra. Por ahora. Habrá que apañárselas con esto. Dios mío, tío. Las cosas que me ocurren a mí, ¿te ido? Las cosas que me ocurren a mí. Ahora tengo que ir a por piedra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Esto por culpa del creeper ese de mierda, tío. Lo que me pasa a mí. Bueno, estos zombies por lo menos están tocados. Yo voy a poner. Voy a mirarlo por el lado positivo todo. Es que por lo menos los zombies están tocados. ¿Vale? Necesito palas Necesito nuevas palas Voy a ir a por A por Un poco de tierra Ah no tengo aquí tierra Aquí más Con estos 15 de tierra Podré Arreglar el desastre del clipper Del clipper del Creeper. No. Arreglarlo no, pero bueno. Pintarlo. Se si podría considerar. Que lo he pintado. más hace por ahora. Algo así. hemos perdido una capa entera pero bueno más que hace que quede más o menos <coughs> quede más o menos mejor así <coughs> Vale. Total, que no ha servido de nada, ¿no? Voy a esperar a la noche, máquinas. Bueno, imagino que dentro de poco se hará de noche. Así que mientras se está haciendo de noche, esto me lo voy a quitar de encima porque me da miedo usarlo sin querer. Y voy a coger esto y esto. En verdad creo que eso necesito la esmeralda. Eh, la voy a utilizar para conseguir lo que viene a ser una nueva espada. Porque la otra se me ha roto otra vez. Se este podrá podrá subir a nivel en un futurito. La verdad es que por ahora, por ahora me está sirviendo bastante. A ver cómo avanza la cosa. Vale, ya se está haciendo de noche. Estamos viendo que los aldeanos se están yendo a dormir, los que pueden, claro, los que no tienen cama, pues poco van a dormir. Eh, vale, y ahora <coughs> vamos a coger esto y me voy a, a ver, esto vamos a poner, esto es así, esto aquí, esto aquí, esto aquí. <coughs> Vale, esto aquí. Esto aquí mejor. Vale. Y a ver, zombies. Quiero dos zombies. Esta vez. Porque al parecer con uno... Uno no vale. Ven tú. Aquí, a ver, aquí, a ver. Ven. Qué bueno. Qué buena gente. Este es tela de buena gente. <coughs> ven. Ven, corre, ven, ven. ¿Estás viendo esto? Aquí es donde tú te vas a quedar Qué bien, qué bien Y además he entendido perfectamente Qué es lo que tiene que hacer ¡Hostia! Asústalo tal que se vaya para allá, ¿no? Eso es Ahí, ahí, ahí te los dejo Ahí, eh, perfecto Todo tuyo y ahora necesito. ¿verdad? Necesito una no manera de meta, dos o tres tortas, tío. ¿sí? Mira, mira, mira, mira, este, este, este, es listo. Este sabe lo que tiene que hacer. Mira, mira, mira, mira, mira, mira cómo lo está haciendo, de bien. Qué máquina. Ve, el otro, el otro es que le pasaba algo, al otro le pasaba algo. <ríe> ¿Qué pasa? Es que son tres ardeanes y le están dando unos mareos que flipa Pero bueno, de vez en cuando le suelta una hostia a uno. A ver le suelta la hostia ahora. Ya cuando. Esto es como. Como el infectado. Y al cabo es eso, es lo mismo. ¡Tío! disparando un esqueleto? Vale, tío. Chao, tío. tío? Tanta tontería. Ah, no, mira, he transformado a uno. Iba a transformar a otro. A transformarlo. Transforma ya, tío. ¿Otro? Queda uno. Queda uno. Transformalo. ¿Se han transformado todos? No. Aún no. Vale, métele, métele, métele. Ahí lo tenéis acorralado, ya, tío. Tenéis acorralado. Venga. Venga, yo. Eh, Messi, eh. Es el aldeano Messi. Lo esquiva a todos. No, pero ese, ese, es el ya Venga. A ver. Ahora me tengo que eliminar. Me tengo que encargar de... El causante de esto. Muy bien. Y ahora... Yo me encargo de... Vuestra transformación. Vale, ¿cómo va ahí esto? Esto va a ir tal que así. ¿Qué? Que va a caer eh? uno. Que aún no se... ¿Quién es? Pero ahí va a caer uno. Uno. Hostia. La verdad es que no me esperaba esto. Eh, debería ponerle techo. Este pero. Eso aún no. Vale. Uno tiene que ir aquí. No nada más. Vale, ese. Ahí voy a hacer otro. A ver si me deja. Está complicado, ¿eh? Vale. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Vale. Una bruja, fíjate. Fíjate que gracias. Como te han liado ahora, eh. Ahora corro por aquí. Hago ahí otro agujero. Corro, corro, corro, corro. Vale, el siguiente aquí. Tienes el siguiente. Tío, no caiga, ¿no? Vale. Pues será a base de agua. A ver, todo, tío. Eh, ahí ha caído. Vale, y este, ahí. ¿Qué va a ser a base de agua. Aquí, aquí. Ven. Ahí. Unos máquinas todos. vea tú fuera. Tú fuera. Y tú fuera. <coughs> y ahora, esto esto muy bien. Y ya lo que me falta sería.. Pues dormir. Dormí bastante. Me gustaría encerrar a este gole. que tienes intención de meterte con todos pero yo quiero que te metas ahí pues mete ahí puto volen de mierda pues nada yo que no quiere golem no sé qué le pasa. Pero no. Cierto, aquí ya se han transformado. Ah, se han transformado todos. Tío. A ver si le meto un flechazo. Vale, pues voy a hacer de día. Voy a hacer de día. Se han transformado todos. Uh, qué bueno es eso. Vale, ahora lo que necesito es... Nada más ni nada menos que un... Yo, ¿qué coraje me da? Ah, ya... Ah, sí. Ya no puedo hacer de día, ¿o qué? Porque está amaneciendo. Sí, sí puedo. Eh... Vale. Esto no es lo que yo buscaba. Necesito madera. Madera, marchando, eh. Y esto y ahora lo que necesito es... Esto. Vale, necesito otro. Muy bien. Ahí estamos. Eh... Vale. Vamos a por... Eh... ¿Por qué estáis asustados, amigos? Si aquí no ha pasado nada. ¿Están asustados aún? ¿Asustados por qué? Ahí aparece ahí un bicho o qué? No. No hay bicho. No entiendo. Bueno. <ríe> A ver. A ver, amigos. Esto Y esto Bien Y ahora lo que necesito es Sacarlos de aquí Ya nos va a dar so Así que da igual right, Ya se os da el so, Da igual <coughs> Venga salimos Muy bien pues vamos a ir de uno en uno. Eh, ¿Cómo los pongo? Mm, vale, sí. A ver, antes que nada voy a quitar esto. Y los voy a poner aquí. El primero. Empalamiento. Uh, empalamiento es, es gracioso, pero... No no es lo que busco Tú Nada eh... me, me está asustando esta Esta araña ¿Por qué vienes aquí araña? ¿Se te ha perdido algo aquí o qué? Agilidad acuática No me interesa Empuje tampoco me interesa. Esto tampoco. Tú carga rápida. <coughs> si fuera, si tuviera una ballesta. O no, si fuera usar la ballesta. A lo mejor. Vale. Acabo de conseguir. Eh, un aldeano con poder 5. <coughs> Cosa que es increíblemente buena. Eh, y necesito a este. Al cual le voy a tradear esto. Y sigo tradeando contigo. Para que suba de nieve. <coughs> ven, máquina. Ven, ven, ven. Poder 5. Vale. Y ahora necesito, necesitaría ahora después algunos de esos, pero aún no lo vamos a coger. Vale, esta gente está asustada. Estas aldeanas están asustados no sé por qué. ¿Se esconderá algo en el agua? que les asusta? Porque solo les solo asusta a esos, eh. No comprendo que les asusta. Vale, creo que estaban más, más bien bastante rayados. Sí, estaban rayados. Sí, se habían rayado. Vale, pues volver ahí, anda. Gracias. Ya están tranquilos. Tú ya estás tranquilo. Puedes trabajar sin problema, ¿no? Eh... Bueno, eso ya depende de ti. Eh... Bien, vamos a continuar. Ya tengo uno aquí. Vamos a ver otro. Diciendo el artrópodo. Bueno, en verdad, antes que nada, debería de subir a este. Pero para eso necesito esmeraldas. Tío, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien? ¿Quieres hablar? Se ese aldeano es, es mi salvación, pero bueno. A ver qué le pasa. A ver cómo avanza. La pildazuli. Uh, la y la, la voy a necesitar. La voy a necesitar... Para cuando me haga mi juego, los slimes, ¿qué hace? No no puedo. Bueno, que me dé esmeraldas por ahora, me vale. A ver si mi. Mis dos libros no. no parece. Hoy, hoy parece que no va a trabajar. Pues este mi amigo, el del Power Tu, perdición de los artrópodos Perdición de los Artrópodos mal Ah, vale, ya, ya entiendo por qué no por qué no trabaja, porque ya pasa la hora Esto ya va siendo hora de eliminarlo Eso no es muy cruel, ¿no? Eh bueno, se, se ya es, ta es, ta es tarde Entonces todas las esmeraldas mmm... <coughs> Vale Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora Es otra vez lo mismo de siempre Ponernos a subir Y ponernos a bajar La típica Vamos a hacer la típica Es que ya ha pasado el tiempo En el que los Aldeanos trabajan Y ahora lo que nos queda es Dormir Y esperar al día siguiente <ríe> Soy nivel 50 ya, eh Se dice pronto en el nivel 50 Es importante Cuando tienes una mesa de encantamiento pero como yo no tengo ninguna, porque soy un desgraciado, pues me jodo. Pues me jodo. Me voy a ir eh, bastante lejos ahora. ¿eh? En plan, ahí hay una mesa de cartografía. La cual voy a coger. En plan, voy a ver si con el cartógrafo... Pueden spawnear cosas interesantes En plan estructura Gracias al cartógrafo Porque el cartógrafo te vende te vende Mapas del tesoro Se supone Se supone que son mapas del tesoro ¿Qué pasa? Pues no, no sé yo si, si esos mapas del tesoro Van a funcionar aquí Porque aquí no se generan otra estructura Que no sea Un poblado en cambio, creo que si compras un mapa, creo que como que se fuerza la creación del eso. No tengo ni idea. No tengo ni idea. <coughs> Aún no, ¿no? ¿Vale? Esperaré. Esperaré pacientemente. Ya tengo aquí todo mi, mi libro y todo. Tengo que esperar a que uno de estos dos eh, pierda el trabajo y el otro recupere... Sus ganas de trabajar. Vale, pues ya estaría. Eh, este ya ha, ha, ha perdido el trabajo. ¿Y este? Bien, ya me tradea. Menos mal. ¿Y otra vez? Y que sí, otra. Así me gusta. Vale. Vamos a... A cogerle a este alguna... Alguna librería. Y venga, dime que me das libros. Empalamiento. Pero no, no me hace tradeo de libros, tío. Ay, Dios mío, tío. Empalamiento. Empalamiento me sirve solo si... No el nivel. Perdición de los artrópodos. Vale, ya este hombre no... No tiene nada más. Está interesante porque... El aldeano tiene tiene Power, pero nada más <coughs> vale. Siguiente, a ver, nada, nada, eh, multidisparo, nada. Maldición de desaparición, nada Caída de plumas Caída de plumas 1 Uh, es que caída de, caída de plumas me puede servir mucho Pero es que caída de plumas 1 es muy poco, tío <coughs> Propulsión acuática, no quiero yo Propulsión acuática, para nada Eh hey. Toque de seda Toque de seda, sí Toque de seda, sí, tío. Toque de seda, sí. Vale. Voy a comprar unos cuantos toques de seda. ¿Y subirá de nivel? No, creo que tengo que subirle a full. Vale. <coughs> dame, dame, dame, dame. Que necesito... Subir a don toque de seda. Toque de seda. Uno y dos. Venga, va. Vale, libros. ¿Ves? ¿Ves? Así sí. Así sí. Ya tengo dos con libros. ¡Fortuna! ¡Hala, fortuna! No sé para qué quiero fortuna. Sí, verdaderamente fortuna solo sirve para el pico. Y... ¡Ah, no! Mentira. Fortuna me puede valer para... para el hacha. Pero creo que puedo hacer que... Estoy escuchando unos golpes porque estoy cortando la pizza, ¿vale? Eh, puedo ponérsela a el hacha. Y con el hacha puedo conseguir más libros. Puedo conseguir más libros. Eso está bien, ¿eh? Hmm. Vale. Pues.. Bueno. Oye Este en es la clave eh. Ahora me da filo Filo uno pero es filo Si quiero ir subiendo de filo a alguien <ríe> Vale Y ya por último este Que me tiene que dar Protección Protección o irrompibilidad Lo siento solo, solo admito una de esas O protección o irrompibilidad Buah, wow, filo 5, tío. Que habla. Que habla, que habla, ya está, tío. Ya está, ya está. Ya estaría. Dime que me da el libro. Dime que me da el libro. No, no me da libro, tío. No me da libro. No sé si con dos me vale. A ver. Respiración me puede valer Para el casco Pero No sé para qué quiero respiración en verdad Este es el de los libros Tío Este es el que vale Y luego este. Vale, pues los de los libros les vamos a poner motes Y a los otros, pues, pues no dirás ¿cómo le vas a poner emotes? Si necesitas un yunque El yunque ahora mismo es la solución a todo Y es verdad, el yunque ahora mismo es el objeto que más necesito Un yunque Pásame, Para conseguir un yunque necesito antes que nada... Este, este es para subirlo de nivel <coughs> Perdición de los artrópodos Este no, Perdición de los artrópodos Yo tengo ya uno perdición de los artrópodos 5 ¿Verdad? Filo, respiración, toque de seda Fortuna, filo es Que tenía filo 5, tío No podía perder esa oportunidad ¿Ves? Perdición de los artrópodos 5 <coughs> Suerte marina Pero bueno, eso da igual Vale Creo que No es que le vaya a Es que estoy pensando En eso, en lo de <coughs> A ver, ¿cómo hago esto yo? Necesito tierra <coughs> Vale, ahora esto así vale esto lo cojo por esto y pongo la, las otras dos una va aquí y otra va aquí vale y aquí van a ir las camas amarillas todo lo que son camas amarillas van a aquí Eh Chute para allá, chute para allá <ríe> y esto así. Siempre me gusta tener mini ciudades, aunque no son lo más eficientes, pero siempre me gusta tenerlas. Y tenemos que ir a por, a por camas. Tenemos que ir a por más camas. <ríe> Aquí hay tres, con... que ya tienen camas. Y aquí le faltaría aún una cama. Eh... Bueno, os voy a dejar esta cama por ahora a vosotros. Y yo creo que así vamos a dejarlo. Eh, vamos a ir a buscar eh, algunas camas. Porque <coughs> ahora mismo tenemos. Tenemos varios aldeanos, así que. Deberíamos de ir a por algunas camitas eh, Hay algo que creo Que me he dado cuenta Y es que me parece que Para conseguir Aldeanos con Con lo de los libros Para que tengan más posibilidades Hostia, ¿hay una bruja ahí dentro? Estás de coña, hay una bruja ahí dentro La estoy escuchando mm <clears throat> Que los frascos ya no me sirven para nada Y palos Y aquí me viene un bicho de estos Vale eh... Esto me lo voy a llevar por si acaso Voy hasta arriba de cosas eh. No me he dado cuenta De De que estaba lleno o algo Pero ya está arriba de cosas. La mayoría son libros de toque de seda. Eh, algunos vais. Uy, eso no. Vais a, a pensar. Eso tampoco. A ver. Power. Filo. Power. Filo, toque de seda. Esto que sea afuera. Luego no vais a pensar, tío. Mmm, estás tirando el toque de seda, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo tiras? A ver. Verdaderamente el toque de seda para mí mm, ya es infinito. Tengo a mi aldeano ahí en casa. Que me que me lo, me lo mantiene. <coughs> Así que no tengo ningún problema. Se lo puedo comprar cuando quiera. <coughs> a ver... Esto por aquí. Más camas por aquí de cabeza. Uh, antorchas. Las antorchas tampoco son unos objetos tan importantes ahora mismo para mí, pero me las llevo por si acaso. Me las llevo por si acaso. A ver qué hay aquí. Eh, una cama. Aquí no hay nada. ¡Uh! Más camas. Estoy consiguiendo bastantes camas, ¿eh? Una manzana y patatas. Aquí quiero patatas, tío. A ver. <tose> vale. No necesito... No, bueno, voy a coger una cama más, pero... Uh, amarilla además. Ya estaría. A ver. Mi caballo está allí. Y... Vamos a cogerlo para... Eh... Para volver a casa. Que está ahí adelante. Perfecto. A ver. Vamos ahora a poner las camas y.. Y vamos viendo. A ver. ¿Cómo hacemos el próximo.. La próxima convertición. Convertición no se dice. Eh, la, el pro... Los próximos aldeanos que vamos a transformar. A ver. Aquí ocurre una cosa. Y es que han aparecido más golems. <coughs> Tengo que hacer algo para que los golems no aparezcan. Y creo que la solución es tal que... Sí, ya sé cuál es la solución. Eh... Vale. Los golems aparecen eh. En plan, los, los golems van, van, van a aparecer siempre por esta zona. En principio. yo tengo que poner una altura. Para que no aparezcan. Mínima. Me parece. No, es que van a aparecer aún así. Es que realmente al golem se la pela todo. Hmm. Va a ser complicado transformar más aldeanos Bueno Por el momento Vamos a dejar esto aquí <coughs> Y vamos a coger por aquí Camas blancas Vamos a poner Una por aquí Otra por aquí Otra por aquí Son los 3, 4, 5 Aquí tengo dos aldeanos más Vale Aquí tengo tela de aldeanos nuevos Que ya se irán Ya se irán transformando en algo Pero por ahora Vamos a dejarlo tal que así ¡Muy bien! <ríe> Yo creo que con que los aldeanos estén alejados de su... A ver. Vamos a poner una cama aquí, otra cama aquí, otra cama aquí. <ríe> Oye, tú. No, ah, no, fuera. Otra cama aquí. Otra cama aquí. Otra cama aquí. Y otra cama aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y uno no duerme. Porque no me da vida gana. Así de fácil. No, pues no duerme, y ya está. Eh... Vale, necesitaré... Necesitaré... Creo que... Cartógrafo. Hmm. No sé. Creo que... Tengo aquí un cartógrafo, ¿no? De este cartógrafo. Vale, dame todos los papeles en blanco que quiera. Ve ahí ahora por más cosas para tus papeles, en blanco. Vale. Se duermen todos. Oye. ¡Ah! Amigos, no pues nada, tengo ahí más aldeanos encerrados, esos aldeanos se meterán como un zombie y de ahí no van a poder escapar, es así de sencillo, es así de sencillo, pero primero necesito hacer mi granja de hierro, ahí, de ahí voy a sacar mis aldeanos de la granja de hierro.